Es muy sencillo lo que está en juego en estas elecciones. Hay muchas cosas, pero hay algo que es fundamental. Hay que elegir entre el ruido de las derechas autóctonas y estatales y las propuestas y las soluciones que plantea la izquierda independentista. Es así de sencillo. Y lo decimos aquí, en la Farroa, lo decimos aquí, en Navarra y en Iruña, en el centro de gravedad del país, porque nosotros nos dirigimos al conjunto del país desde Iruña, desde nuestra capital histórica, porque somos aversales y porque Nafarroa le da a este país y a este pueblo la idea, el proyecto, el horizonte nacional, territorial e histórico. Por eso la izquierda independentista siempre empieza donde empezó todo, en Iruña y en Nafarroa. Esta orja